Buongiorno! Buongiorno amici! Da Pablo, el giorno de hoy voy a fare unos ejercicios con la corda Qué cosa voy a fare? voy a fare un circuito per demagrire, aunque tonificar tu cuerpo. como puedes guardar, casi siempre la gran mayoría de ejercicios que yo faccio o alenamientos que yo faccio en mi canal, son ejercicios per mantenerte en forma eh, yo no uso tan, tanto lo que son pesos para aprender tropo volumen no porque cuál es no es mi no es mi no objetivo porque lo solo no costa eh, costa aunque eh, no solamente la parte económica aunque hay que mantenerse mantenerse para mantener el músculo grande hay que esperar las proteínas, tanto peso tanta palestra y yo lo que voy yo simplemente es simplemente que tú te mantengas, eh, mantengas en formas con puede ser con el elástico con el materazo con con dos botellas de agua con tu peso Cierto que si tú voy a aumentar el pecho, diventarlo así como Rocky, va bien, tú puedes hacerlo, puedes usar más peso, pero con este canal mi objetivo es que tú te mantengas un cuerpo live, siempre, por ejemplo, yo solamente me aleno de 2 a 3 vueltas a la semana. La gente lo dirá, Pablo, pero cómo es que si tú hay el cuerpo así con poco tiempo? ¿Por qué? Porque yo Sono constante, yo soy una persona que lo hago lo como un estilo de vida. Así como cuando tú tu mangas tu tijorni, yo hago ejercicio tres vueltas a settimana, a semana. Por cuello, yo consiglio por mi experiencia, que tú te alenes de dos a tres vueltas a semana, pero lo fai siempre como un estilo de vida. Porque pienso, si tú te alenas tu tijorni, a no ser que tú seas un profesionista viva de cuello, de es diverso. Pero si tú te faís tu tijorni, ¿qué sucede? Tú debes elaborar, debes estudiar, debes visitar a la fidanzata, compartir con la familia, a la hora debes distribuir el tiempo. Solo si tú vas dos, tres vueltas a semana, eh, hay la posibilidad de hacer otras cosas. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento. Vamos a, a saltar la corda, vamos a saltar la corda por, por un tiempo de un minuto y 5 segundos. En el 5 segundos, en tanto yo, yo cambio del de, ejercicio al otro, cosí. Pues, si recupero, a la final saltamos un minuto de corda eh, vamos a yungle eh, una pausa activa que vamos a hacer, vamos a hacer en la pausa activa de 20, seg de 20 segundos un, eh, vamos a hacer tres ejercicios para el ejercicios para el abdomen y tres ejercicios para la gamba gamba, abdomen y brazo 20, 20 segundos será una pausa activa un entrenamiento corto de aproximadamente 15 minutos que, que te van a ayudar a mantenerte en forma si tú ancora no, no hay la corda puedes hacer el, el jumping ya, salto, el saltelo, salto, salto si a ti el salto te fa mal tú abre, chiudo, abro, chiudo lo fai por un, un minuto así siempre se en forma Activo, hoy he inventado la divisa, pero va a ver, eso es cual con, con cuesta que sembro un pugili. Ok, perfecto, vamos a, a pegar un poquito nuestra, nuestro gamba y ah, ok, el ginocchio, porque con la salud te, no se yoga, no se yoga, no se inicia, così súbito, súbito, súbito, porque si no, dopo, poi, viene ese estrapi, y altri problemas problema a nuestro cuerpo, un poquito de. De corseta, così, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. Alenamiento para mantenerte en forma. Compuesto de magriche, aunque tonifica tu velo. Cuerpo. Si tú ancora no te has inscrito, escríbete con este canal. Mira, comando, te doy 10 segundos para que te escriba. Muy bien, te has inscrito, me hace porque así me ayudas a, a salir. Ok, vamos a iniciar con. O cual timer? O cual timer? Vamos a fare iniciamos con la corda, primero con el ejercicio de brazos, dopo de brazos andiamo con abdomen y por último, la gamba, 20, 20, 20 segundos. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2. Ok, salto la corda, salto la corda, salto la corda. Lentamente, salto la corda tú puedes bailar para lo que voy. Lo importante es que tú siempre seas activo Dopo de esto vamos a fare piegamenti o pusha pusha. en español la velita lentamente salta, un minuto, mi récord, cuatro minutos estático con la corda, cierto salto normal no? Sin saltando. ¡Giri! ¡Salta tu ritmo! Llegamente. Llegamente, 20 segundos, váyanlo. Cuando está, está, está, cuerpo directo, directo, va. Laboramos pectorales y brazos, corta. darte un poquito de pie, guarda Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, più stretto uno, siempre con la corda con uno solo con uno solo dopo cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio Próximo ejercicio, guardate, piego comida, salto a la corda con una sola mano, cambio mantente en salto nuevamente cambio cambio Mantente. Cambio. De eso digamos con el continua no Continúa. Normal. Pado avanti Voy en dietro. avante Dietro. Sin más, alza la punta del pie. Ok. Uno, due, giro. Uno, due, tres, giro. Va, continua.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 Giro, 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, continuo. 1, 2, 3, giro, 1, 2. Vamos a hacer el ponte. Mándalo acá. Leyendo. Nuevamente. Salto a la corda. Vamos a saltar la corta en dietro. en dietro, en dietro andiamo Córdoba andiamo uh. si va, si va Mola más. Guardate, plan. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Salto a la corda. Quiero. con una sola mantente en corsa mantente en corsa cambio el brazo y el próximo guardate salto salto salto salto salto Salto, echando, que el ginocchio no supere la punta del pie, mantente en salto, respira profundo, lo soque, que cuesta intenso. você la faz, você la faz Gamba dietro, tra, tra, guarda, tra. Siempre el ginocchio no supera la punta del pie, aunque piego dietro, tra, tra. Salto la corda, misto, visto, mixto, Uno, dos, salgo. 1, 2, 3, 3, dentro. 1, 2, 3, salgo. 1, 2, 3, entro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, dentro. 1, 2, 3, 4, 5, seis, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, dentro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, uno, due, tre, gamba militare, guarda, va, va, incrocia, incrocia, fuori, dentro dentro, fuori, entra, due fuori, dentro, dentro dentro dentro dentro Fuori, fuori, dentro, ok, questo, fermo, fermo, Último, último. Normales. Continua, continua. Córdoba. Puedo bailar, ¿cuándo? ¿eh, Continúa. Por el giorno de hoy habíamos finito. Lo sé, so. nos dio dificultad en ciertos momentos, pero más habíamos firmado. Gracias a todas las personas que guardan este entrenamiento físico. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a esto. No te dimenticare mai de hacer de stretch. Tú a esto lo puedes lo puede modificar pare. ¿vale? 2 minutos de salto con 30 segundos de recupero, el giorno de hoy no habíamos fatto recupero, por eso en ciertos momentos se sentía la, la fatiga pero es normal, tú te esvalia, tú te estancas, yo me estanco pero tú y yo andamos avanti con la constancia, es constante, constancia, disciplina, voglia, vendremos grandes resultados, gracias a todos, de cuore, Pablo.